Quizás como, como continuarán ahora po. Que, que, que seguirán, parece que habían anunciado que, que había una, una nueva trilogía ya y que tenía que ver con ya no tiene nada que ver con Skywalker ni con estos locos, tiene que ver con.. Sí, tiene sí, que de ver ella. con la gualada de antes, así como la, las guerras inici, Inicial guerras, no sé. Una guerra así que pasaron como 400 años antes de Star Wars. ¿Cachai? Eh, y eso, eso. Sí, yo creo que buena, sí. No, dale, dale, dale, dale. No, que no quería decir nada. Dale, dale. dale no, eso eh, tengo, tengo una, aquí eh, unas anotaciones, pero ya no, ya dije lo, dije, lo dije todo ya. Sí, una película con demasiados horrores, eh, te queriste bastante tener, pero... Pero, puta, está fuera de todo de todo bolón de, de, de Star Wars. Creo que lo desordenó todo en vez de ordenarlo y quizás donde... ¿sabes cuál es el, el, el gran error? El gran error así de, de toda la weá, viéndolo en, en definitiva, creo que la weá cagó cuando, en la segunda, cuando cuando le pasan el sable a, a Luke que al principio de la película, que le pasan el sable a Luke Skywalker y Luke Skywalker lo tira. Creo que es muy simbólico, que representa como muy rápido la idea de querer dejar la wea al tiro, ¿cachai? Porque es muy simbólico. ¿cachai? De, de querer de, de, de, olvidarse de lo de lo, de lo viejo para darle paso a lo nuevo. Y la trataron de hacer en la segunda parte cuando debería haber terminado en eso. ¿cachai? La dos debería haber sido la tres. A eso voy. El final de la saga, no debe, el final de la saga debería haber sido el niñito. Que no tenía nada que ver con la, con la weá y que no tenía nada que ver con la fuerza, el niñito con la escoba que la toma que, to, que toma la escoba con la fuerza. Ahí recién como anunciando de que, ah, mira, cualquiera puede tener la fuerza, ya no es el que hay cualquiera o cualquiera. ¿Este Entonces creo que hay un, un error de, de orden de película. ¿Cachai? ¿Este que lo, lo liberal, que, lo parece... rígido, debería haber sido en la tercera. Las dos primeras tenían el respetado no. el canon y en la tercera haber liberado. Yo lo que siento es que en la, en la original, si era así, que Skywalker se pasaron lo oscuro, yo siento que hicieron lo mismo pero transmutaron con el hijo de Leia. Yo creo ah. que la idea la traspasaron. Yo creo que esa idea original, me, viendo las películas, dije, pero igual encajaron la weá, ¿cachai? ¿Cachai? Mm. Como que, que era como el rollo. Pues, Quizás a lo mejor Skywalker, que se los oscuro, no daba para traer para la trilogía. De repente puede ser que eligieron el hijo del loco y va a pasar a una hueá media loca. ¿Okay? Claro. A mí me pasa con, con la película que igual, igual, son buenas. ¿Okay? El problema es que cuando un hueón como yo, ¿cacha? que las ve, de repente pasa como... ¿Mm? Ah, pero sigo viendo. <risa> no, claro. Sí. Claro. Y seguir comiendo... Claro, pero por ejemplo para los fanáticos, los locos que cachan, es como... bueno está la media cagada, porque el fanático cómo sigo esto, pues hueón. Claro, sí pues, sí, pues de hecho que, eso es un poquito. Y lo otro es que yo siento que ya deberían salirse esos pedos de Skywalker. Si van a seguir con la tecnología, está está Porque le sale bien, Roach es buena. A mí me gusta Roach. Sí, Roach. Sale también. Roach One, creo que la 2, Cassis. ¿sí? Anda bien eso, Cassis. ¿sí? Entonces, como que ya deberían salirse de ahí y seguir con las cosas que le da una buena pelea de sable, harta pelea de nave. La, la ah. tiene una hueón que le eh, usa la nave y se mete al imperio usar esos recursos que son males, Star Wars. Mm. y eso, a mí me pero igual es en cuando te dejan medio clavado, a mí ¿sabes? me molesta sí sí como por sí, ejemplo aquí ya que te dejan que no entendís que esto se ha pasado aquí como pero como ya como entiendes pero a mí igual es buena que está igual es una película buena para ver que está igual es una película media ñoña que no es una faela con la sí, pareja es que por cierto se aburre por, pero eso es la gracia, pero la gracia es que sea un poquito así. Pero pues ahí, mira, yo en resumen, ¿eh? y como para terminar un poquito el, el, el, el, el concepto. Eh, ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo, este es mi análisis así como profundo del guión de la bola. Creo que las primeras trilogías, las primeras que se hicieron, fueron muy interesantes y muy buenas porque tenían muy bien y muy y muy marcado de una manera muy hermosa el concepto del bien y el mal. De hecho, de eso se tratan las películas. Que es lo bueno, que es lo malo, sí. la fuerza, todo este bueno. Muy marcado. ¿sabes? Muy marcado. Entonces, lo, según yo, lo que deberían hacer ahora es profundizar eso. Como que se olvidaron de ese concepto y siguieron con los personajes y las, y, y, y los efectos y todo. Pero, se olvidaron un poquito, un poquito el concepto. Entonces, haber evolucionado ese concepto. Haberse descubierto que no todos los buenos son buenos en realidad. O, cuando tú haces cosas buenas, para otras cosas, para otras personas son súper malas. ¿Cachai? Es súper ah, complejo, Ya sé. Sí. Pero es que de eh, eso se trata. Complejizar un poco. Por eso, por eso es que, por eso es que Star Wars, las primeras sagas son tan buenas, porque de, de alguna manera te hablaban de estos conceptos filosóficos súper profundos de una manera muy... Pero está super también. Está, y está súper marcado, sí, por eso es. ¿Cachai? Pero, Entonces, este concepto ahora pero, profundizarlo, no. en, en estar con un hueón malo, malo, malo que de repente se hace bueno, o al contrario, un hueón que es bueno, bueno, bueno y que de repente descubre que en realidad en su bondad hizo mucha maldad, ¿cachai? Para otra gente. Es que que profundizar eso está Pero ahí un poco la... Porque Como, la realidad así pues, Profundizar. Yo, yo lo digo profundizar, ¿cachai? Porque la bondad y la, la bondad en realidad... La bondad y la maldad no es bueno y malo. El mundo no se divide en bueno y malo. Es mucho más no, pues no, complejo es que, que eso. Lo bueno y lo malo. Es relativo. Lo bueno para mí. Para exactamente. Que para exactamente. Para otro, exactamente. Por eso, o para algunos mojos o para muchos. Exactamente. A lo mejor tú podías hacer un mal pensando en que algo va, va a ser muy bueno, ¿cachai? Voy a matar a una persona y con esa persona voy a encontrar el, la cura para el SIDA. Una, pero tengo que matar a una persona. Hay una película la, bondad y la Hay una película que la voy a resumir de forma breve que explica mucho lo que quiere decir Camilo que se llama la intriga. La verdad en Amazon, todavía está la sexy es player del loco de Wolverine. El loco, es, eh, una familia súper alegre, está carreteando con otro el día de gracias y se le pierde la hija, la rapta el, el actual Rick Lee, el ¿Qué hace? Pesca el loco, eh, pesca el loco al, al, que saltijo, y Lo interroga y el loco tiene una, una deficiencia mental, ¿cachai? Que en realidad no fue el que arrastró a la hija, lo arrastró otro, weón. Y el loco lo, lo empieza a torturar, lo decía Pasa un loco, ¿cachai? Que es como un padre, como uno corriente, ¿cachai? Y como, que, que, la maldad está como media, como, difuminada, ¿cachai? Sí, bueno, O sea, el loco sí. está haciendo un acto malo, en el cual el otro padre que se le pierde la hija, que finalmente la salvó, la recuperó, pero está haciendo un alto que es un rato, que es algo malo, pero por un claro. beneficio de la que quiere liberar a su hija. Ahí está claro. como más, más mezclado la Claro, voz. Po, exactamente, que, porque uno cache, exactamente, porque la bondad y la maldad, hasta dónde va, hasta dónde viene, que, el, que el concepto eso es lo que uno, uno dice cuando, cuando los guiones profundizan ciertos conceptos, ¿cachai? Que, que, que ahondan en ellos, no, no se quedan solamente en el, buen, el bueno es bueno, el malo es malo, ¿cachai? Porque ma, muy básico es como antes, porque las películas de antes que el rubio era el bueno, el morenito era el malo. Claro. ¿Cachai? Entonces, ese es un concepto súper básico que se ha ido profundizando, po. da poco, da poco, va ir dándole. Y creo que la Star Wars, donde se cayó, es justamente en este, en este concepto, no siguió, siguió el propio tópico que lo hizo exitoso, ¿cachai? Del bueno es bueno y el malo es malo. Claro. O, de, o, de, o, de, o, de, o de asumir un, asumir o de un el malo argumento de la, la bondad y la maldad. Claro, claro, claro porque eso. igual tienen un malo que se pasó bueno. Y es como muy reiterativo claro pero, claro, pero de hecho, por eso es justamente es que se hizo famosa la wea Porque antes los malos siempre eran malos y morían malos. Ahora el malo era bueno. Que iba la patada. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con con desarrollar más lo, la, el, coraz, el corazón del, del, del, del guión, digamos. No lo desarrollaron, decidieron hacer otras cosas. También está bien, pero creo que se equivocaron en ese sentido. Decidieron hacer puras cagas nomás a los weones, eso Sí, sí. pues, me hubieran preguntado, <risa> me hubieran llamado, tengo mi Instagram ahí. Bueno, súper fácil. Cachayo visual y te arreglo el <risa> problema. al ah, sí. Okay. O Exacto <risa> que, pues, súper barato, más barato que George Lucas. Ya, ya, compadrito. Ahora ya, vale. dejamos hasta acá entonces y la próxima no, semana. Vamos. Oye. Quiero eso. poner mi cara. Vale. Yo me voy a dejar... Me quedo la semana próxima semana. ¿Qué hago la próxima semana? ¿Qué me duele el Ya, pues, ¿pero qué peligro pues de Breaking Bad? Bad? Podemos hablar de los de Breaking, oh, Breaking Bad bien. estaría muy bueno. Loco. No. ¿Hablamos no. de Breaking eh, Bad? Eh, Allí, los... Breaking los... Bad me identificamos con mi padre. Yo veo un... No, quédate ahí. Sí, hey, yo, yo podría hacer la energía. Lo profundizamos después, lo profundizamos, me gustó eso, lo profundizamos en la siguiente. Breaking bad está muy bien, eh. Démosle, démosle. Sobre.. Dale. Chao, <risa> <risa> ah, ah. <risa> <risa> no, chao. No.